La Jesús o ya Jerusalén. iba y vaite chejo mentón judiote o que vaya se ilfil. Hm cerca de can kilvia, de te dichamen, o katka se tanke, y ca lebreo kilvia betesda, iba va tanque o katka maakuisti corredorti. ti. o betoca mierga cocosque, hm pa katka següime se nám o ta chiaja, següime koshme y van següime se nám o belia onesne Jefa o que chiaja mamolín porque Sanquibalchiba se ilvixatitanili, o baltemovaya, iba o colinayanat, iba sanaginachto o calakia, o pastía de Santlan Cocoles. Ompa o betoca se tagat se yoquipiaya, sempual iban castoli ibanelli, chivet mococova. Y con Jesús o quittak, en cocos que ompa o betoca iba o quimat que ni chiquipia mik chivet mococova, o quilvi. Tiknekitipastes? En cocos que o Amo ni que pié a que en escala que sih tiktanke, y cuach molinía naat, iba no chipe y cuach ni que ni Jesús o quilvi, si meba, si cololo moped iba sin eh neme. Si sanima no bal o cololo nipe iba o peñeh neme. Pero como o katka sábado, entre chican que judiosti o que tlagat le no pástik. Ashka sábado, amo si porque entre navati que te cabildia. I'm not o to be able to do that. I'm going to o ahead and get a little bit of a little bit iba a little bit of a little bit of a little oxeme of a little bit a a Asha, yo te pateé, porque velas me disparó y te o cachi te maúste. En tlagat o ya o que milvito, en tajican ni quien Jesús nos equipaste.